Gracias, amado, gracias a Carolina, a Francia a todo el equipo de producción y gracias a usted con nos Miren el tema que ha estado el fin de semana en la palestra ha sido lo de la obligación a vacunarse si es constitucional si no lo es, atención muchachos si no lo es bueno, miren yo tengo mi opinión al respecto resulta que si lo que se busca es evitar a que la gente se contagie, entonces la solución no es la vacuna. Oiga esto, porque tenemos que aclarar las cosas. Tenemos que poner a la gente claro. Un agente vacunado ya se ha demostrado científicamente que se puede contagiar y puede contagiar a otros. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la vacuna? ¿Qué evita que el virus le dé con mayor eh, eh, gravedad a usted? Es decir, que le quita la posibilidad en más de un 90% de que el virus lo mate. Entonces, yo me vacuné porque yo voy a contagiar a otros. No, porque es posible que aún yo vacunado me contagie del virus y, y que yo, sin saberlo, contagie a otros. Yo me vacuné por si acaso el virus me da que no me mate. Igual que estoy motivando a otra gente a que se vacunen. Por ejemplo, hoy a las 2 de la tarde yo tengo una cita... ¿Verdad? Con varios señores que ya pasan de los 60 años y que los voy a llevar a, a, a vacunarse a las 2 de la tarde. Porque yo les dije, bueno, ustedes son diabéticos, son hipertensos, ustedes tienen que vacunarse porque si el virus da, lo va a matar. De hecho, eh, eh, y me uno al dolor de esta familia, murió una hermana de la señora que voy a llevar a, hoy, a las 2 de la tarde. Y le dije, mire, tiene que vacunarse. Estábamos juntos el, el, el miércoles por ahí en la noche. Y le dije, el viernes vengo a buscarla a las 2 para llevarlos a vacunar. Eh, como yo tengo una relación muy eh, prácticamente familiar, yo no le dejé opción al sí o al no, yo le dije, se van a vacunar, porque para mí es más fácil llevarlo a vacunar, aunque sea medio forzado, para evitarle que ellos luego servirlo de mate. Eso es, y a la gente hay que aclarárselo. Pero cuando la gente le hablan de obligatoriedad, la gente se incomoda, la gente se resiste, y esa es la palabra que no debemos utilizar. No debemos utilizar, debe haber motivación a vacunarse, no eh, eh, eh, coerción a vacunarse. Ah, bueno, si tú no me traes a mí una tarjeta de vacunación, no puedes entrar al parque. ¿Y ¿Quién te ha dicho a ti que un agente eh, vacunado no se contagia? ¿Quién te ha dicho a ti que un agente vacunado no contagia a otros? Y eso es lo que tenemos que dejar claro aquí. Lo que tenemos que motivar a la gente a que se vacune para que si el virus le da no lo mate, es lo que el gobierno tiene que hacer. Es lo que el gobierno tiene que hacer y tiene que dejar de mentirle al pueblo. Tiene que dejar de mentirle al pueblo diciendo que la tasa de, de mortalidad o de letalidad aquí con relación al Covid está bajita. No es así, porque ustedes están ocultando. Tienen, tienen, déjame ver, Tienen más de ocho meses ocultándole a la gente la realidad. Y una prueba de ello es que si usted busca el último boletín, se va a dar cuenta que aquí todavía tenemos 226 fallecidos cuando hace rato que pasamos de los 300. Entonces. Si el objetivo, ¿verdad? Usted dirá, bueno, pero aquí hay un derecho constitucional a la salud. Sí, pero es la mía. A los testigos de Jehová, nadie lo puede obligar a, tra a hacerse transfusiones de sangre, aún se estén muriendo. Nadie lo puede obligar. Si, si esa persona dice yo no quiero transfusión de sangre, aún me esté muriendo, usted no lo puede hacer. No lo puede hacer independientemente de que la vida de esa, vida de esa persona esté en juego. Porque es la vida de la persona y es una decisión de la persona, entonces no lo podemos obligar. Ojo con eso. Lo que tenemos es que motivar a la gente a que se vacune. Pero eso de que andar... Que, a, a, anoche veía un comunicador de aquí de San Francisco. Que dice, yo ando con la tarjeta todo el tiempo arriba. ¿Y quién le ha dicho a usted que eso resuelve el problema? Lo que tenemos que andar, ¿ves? por ejemplo, mira. Eh, es tratar de que la gente se vacune para que el virus no lo mate. Porque si a ti te da un virus y lo que te da es fiebre. Igual que una gripe. La gripe a veces da fiebre. Y te tumba por varios días. Entonces lo que tenemos que hacer es que la gente no se nos muera. Ese debe ser el objetivo. Porque la mayoría del pueblo dominicano se va a contagiar. Lo que queremos es que no se nos mueran. Porque una gente, eso, eso te pasa en dos o tres semanas, un virus. Lo que queremos es que no te muera. Entonces, ahí es donde tenemos que focalizar. Pero ¿qué pasa? El gobierno se contradice al decir, no, en la República Dominicana tenemos la tasa de, de, de letalidad bajitísima. Somos, de, somos de, los, de los últimos. Es una mentira. Dile a la gente la verdad. Dile a la gente que sí, que, que, que aquí se está muriendo la gente, pero que la gente se está muriendo por el virus para que entonces se motiven a vacunarse. Ah, no, pero entonces queremos quedar bien. Queremos como que estar como, como con, bien con el diablo y con Dios. Eh, queremos ser eh, tibio, ni caliente ni frío, tibio. Entonces me dice, ah, bueno, es la culpa esta de los teteos. Falso. Pero yo conozco muchísima gente que, oye, que, que no salen de su casa y están contagiados. Hoy están contagiados, guardados en su casa, están. Y tú dices, ah, bueno, fulano de tal, el empresario fulano de tal, eh, eh, le gusta el teteo. No, ni sus hijos tampoco. Se contagió. Entonces, no podemos echarle la culpa al teteo. ¿Mm? No podemos echarle la culpa al teteo. Yo conozco gente que no salen a ninguna parte y están contagiados. Incluso gente que, se, que, que ya murió del COVID y que no estaban en teteo. Ni que, y que tampoco tienen hijos que iban a teteo. Entonces, tenemos que ser honestos, señores. Tenemos que ser transparentes con esto del covid ¿Por es qué tanta información pone a la gente loca? Tanta información pone a la gente loca. Así que usted, vacúnese. Vacúnese. Ojo, si usted se vacuna, no es que no se le va a pegar el virus. Es que el virus le va a dar con menor agresividad. Y es posible que esta vacuna eh, lo ayude a usted a enfrentarlo. Y eh, eh, está científicamente demostrado que así es. Lo ayuda a usted a enfrentarlo y por tanto las posibilidades de este morir se reducen. Es eso que tenemos que decirle a la gente. Y además seguir con las medidas restrictivas. Miren, yo envié una fotografía de, del malecón, y me pareció interesantísimo, la ustedes para que ustedes vean, de lo que nosotros hablábamos aquí del rol. El viernes, yo hablaba de lo que... viene, no, el, el miércoles, yo hablaba aquí de, que lo, de lo que es el rol. Miren eso. Miren cómo estaba el malecón, vacío. ¿Por qué? Porque estaba la guardia ahí. Entonces, eso es prevención, por fin, presidente, ¿escuchaste? Por fin. Por fin, porque te lo estábamos diciendo. Si el problema es que la gente se está juntando bebés romo en, en, en los lugares públicos, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos, lo hizo. Entonces, ¿qué iba a hacer la gente? Se iba a mover, a, a, a por ejemplo, a parques y a esquinas. Entonces, manda la guardia a las esquinas y al parque, para que no se te junten ahí también. Es eso. Es control de la población, es tú saber dónde se está generando el problema para que combatas el problema. ¿Dónde está la causa del problema para que vayas directamente a la causa? Es eso. No hay que ir, no, no hay que traer científicos de la NASA para eso. Entonces, con relación al COVID, yo entiendo que no podemos hablar de, de vacuna obligatoria. No, porque eso hace que la gente se resista. Y además, el gobierno tiene que ser transparente, dejen de estar hablando mentira a la gente Dejen de estarle hablando mentira a la gente, que la tasa de letalidad está en, en un, en un 0.32%, eso es mentira. Díganle a la gente la verdad, aquí se está muriendo muchísima gente diario y ustedes no, no, no lo quieren decir. Ahorita va a YouTube a, a bloquear este, este video, para entonces luego tener que desbloquearlo como lo hicimos aquella vez. ¿Por qué? Porque hay una contradicción de parte del Ministerio de Salud Pública que te dice, en la provincia de Duarte... Estoy tomando esto como ejemplo porque es donde yo, donde yo tengo pruebas. En la provincia de Duarte van más de 300 muertos, dice el director provincial, con pruebas PCR, o sea, demostrable. Y entonces viene el Ministerio de Salud pública y te dice, no, ahí solamente van 226 muertos. Me está ocultando, eh, ¿Cuánto? 3, 24 muertos, me está ocultando. O entonces sea, Si eso está sucediendo en, en cada provincia, imagínense ustedes, si eso sucede, ¿en cuánto va a estar la tasa de letalidad? Porque la tasa de letalidad es... Tomar la cantidad de fallecidos, ¿verdad? Dividiéndolo por la cantidad de contagiados y, ¿verdad? Y multiplicándolo por 100. Pero si usted no me, no me dice la cantidad real de las personas que están, nunca va a tener una tasa de letalidad correcta. Entonces, eso es un engaño para quedar bien a nivel internacional y para quedar bien ante la sociedad. Tenemos que ser transparentes. La politiquería y eso está buscando popularidad en el gobierno. Ya eso pasó. Presidente, a usted le quedan tres años ahí. Tres años. Pero queremos ser, queremos estar bien en, la, en las encuestas, ¿eh? porque ahora vienen las mediciones. Queremos estar bien en las encuestas y que esas encuestas digan que estamos bien y que tenemos un 60% de, de aprobación y un 70% de aprobación. Eso es lo que queremos. Y nos olvidamos entonces del pueblo, de lo que eso provoca en la población. Entonces el llamado al presidente Luis Abinader, déjese de... quite la politiquería de, del gobierno. Por lo menos por dos o tres años. Y el último año, si usted quiere, vuelve y la que sabemos que lo van a hacer. Pero quite eso, quite la política. Esa politiquería barata de querer hacer, de querer aparentar una cosa. Por ejemplo, me están diciendo, eh, a la gente que se vacune, pero me estás abriendo eh, los aeropuertos. ¿No, no me le estás pidiendo prueba PCR a los brasileños para que entren aquí? Entonces... ¿Para qué tú me obligas a mí una cosa cuando tú estás haciendo otra? ¿Te estás contradiciendo? Hay una contradicción olímpica con relación al manejo del COVID en la República Dominicana. Peor aún, estamos en un rebrote a nivel nacional y tú me abres las escuelas. ¿Oigan esto? Pero, ok, eh, eh, fue tan grande el rebrote que no pudiste aguantar y tuviste que cerrar las escuelas públicas. Pero antes me de dejar los colegios privados abiertos. ¿Por qué disparate ese? Pónganse de acuerdo y ayer aparece este señor haciendo el ridículo, el ministro de educación, el que motivando a la gente a que se vacune, lo que tú tienes que hacer es eh, prohibir que haya clase presencial en todas partes, porque es una propagación del virus a través de los niños. Pues entonces, si a los niños, si los niños no, no, no, no, no transportan el virus, tampoco le podemos pedir a los jóvenes que no sé qué, se junten en el teteo, porque tú vas a juntar a los niños. Entonces, esto lo que buscamos es, señores, que el gobierno sea transparente que el gobierno se sincerice y que deje de estarle mintiendo al pueblo con relación al COVID digan la verdad digan que la gente se está muriendo digan, eso tienen que decirlo y no obligar a la gente a vacunarse sino motívenlo a que lo hagan de manera voluntaria la gente lo hace pero hay que convencerlo no obligarlo muchísimas gracias